Yo quiero referirme y es darle lectura a este comunicado que hace unos días eh, hicieron los afeitados del fraude MUNE aquí en San Francisco de Macorís y esta zona y que ha estado dormido este caso durante eh, mucho tiempo y de alguna manera pues, nosotros nos vamos a mantener activos, como siempre, refrescando de la memoria a nuestras autoridades que deben actuar ante esta situación. El Comité de Afeitado del Fraude Millonario de la empresa MUNE SRL exige a las autoridades judiciales investigar una presunta participación una presunta participación del ex procurador de la República, Jean Alay Rodríguez, así como el abogado José opelman muy conocido en toda esta zona, en el país de manera específica aquí. ¿Cómo, fue el, lío, ¿Cómo fue el lío? <risas> o sea, el comité de afectado, ¿verdad? Del fraude de la compañía MUNE a, a una casi 3.000 familias de aquí de San Francisco de Macorís, pues pide a las autoridades investigar una presunta participación. 1300 afectados, cuya suma asciende a los 3.000 millones de pesos, explican que desde el año 2019 ha surgido rumores de un supuesto acuerdo que hicieran ambos con la familia Muné de paralizar cualquier proceso penal en su contra. Esto no está muy lejos de la verdad, porque yo quiero que usted me diga, amigos televidentes, autoridades, qué se ha hecho en ese proceso que haya dado curso a que este caso esté en vía de resolverse, o sea para una cosa o para la otra, pero no se ha hecho, no han hecho absolutamente nada. Indica, dicha, indican que dicha empresa, esta, empresa utilizó una entramada de someter a la justicia a dos empleados suyos para desviar su responsabilidad en la estafa. Dicen estar sorprendidos con la actitud y dejadez mostrada por la fiscal titular de la provincia de Duarte, Smiling Rodríguez, ante este caso. Yo quiero que usted me diga, amigos televidentes, eh, en qué momento usted ha visto o se ha percatado, o se ha dado cuenta o ha escuchado alguna acción mínima, aunque sea mínima, que haya hecho. La fiscal del distrito municipal de Duarte, Smiling Rodríguez, ante este caso. De manera que eso es, causa mucha sospecha y hasta cierto punto sorpresa que no se le haya dado curso en ningún sentido de la palabra a este eh, fraude colosal cometido por la empresa MUNE ante más de, 200, de 2.300 afectados aquí en San Francisco de Macorís y la zona. Yo espero que en algún momento, así como en, este, en esta situación que estamos viviendo y el Ministerio Público ha sido muy pero muy diligente en destapar y descubrir darle seguimiento a eh, los diferentes estamentos de seguridad del Estado, a esta operación Falcón y a otras operaciones, pues también llegue el momento en que se le dé seguimiento y ojalá que esta vinculación, esta presunta vinculación que señala los afectados de MUNED, que pudiera tener el, el, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y donde también eh, los, lo, lo vinculan al abogado José Opperman, muy famoso, ¿verdad?, aquí en toda esta zona por el caso que llevó hace un tiempo aquí en los tribunales de San Francisco de Macorís, pues esto puede ser una vía de buscarle una solución y que las autoridades, sobre todo la Fiscalía de San Francisco de Macorís, pues les preste la debida atención para lograr que en algún momento, pues estas personas que confiaron en la empresa MUNED durante decenas y decenas de años de depositar el, el dinerito que pudo haber sido hoy, tal vez su retiro, estén algunos muriendo y otros que estén en vía ya de eh, finalizar los días que le quedan que no se ve ningún suficiente para esa gente Vito. No, absolutamente se ve ninguna opción, no se no se ve nada por parte de las autoridades Entonces, o sea, olvidado eso y, y no fueron tres trecheles Vito. nosotros tenemos representantes, tenemos diputados, eh, senadores eh, múltiples autoridades pero sobre todo las autoridades eh, del ministerio público aquí en San Francisco de Macorís que son las que deben prestar la debida atención no es que se estén Cansando los afectados de este fraude colosal, es que la, en su gran mayoría son personas ya de avanzada edad. Y algunos están muriendo, pero pues son muchos los que ya han muerto, y otros que están en esa vía porque ni siquiera tienen con qué eh, poder adquirir los medicamentos para su tratamiento y permitirle que los últimos no, días. Sin contar lo eh, que se han que Exactamente. O sea, que es una situación sumamente difícil. Responsabilidad de nuestras autoridades y sobre todo Esa del ministerio público aquí en San Francisco de Macorís que no ha hecho ha hecho caso omiso ante esta situación una dejadez por parte de nuestras autoridades frente a sí, este caso, ojalá ojalá que eh, se, le, se se tomen acciones en favor de que ciertamente se tomen decisiones a favor de los afectados de este fraude. Nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir insistiendo, aunque estemos tal vez eh, gritando en el desierto, pero vamos a seguir gritando en el desierto hasta que algún samaritano pueda escucharnos y se le pueda buscar una solución eh, a esta uh, situación. En otro orden, Emanuel, pues yo quiero darle lectura a esta, bueno, no lecturas, yo quiero referirme, a, en el día de ayer nosotros pues, estuvimos haciendo actos de presencia en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo un muy emotivo acto por parte de mis Mundo Dominicana, que saben ustedes que es nuestra es Franco Macorizana, Emi Peña, eh, digo un gesto de... de muy agradable y el hecho de que ella, conjuntamente con el equipo de asesores que posee, pues decidió eh, aquí en, la, en el Salón de Actos del Ayuntamiento pues venir y entregarle de manera simbólica la corona que la acredita ella como Miss Mundo Dominicana y que el próximo noviembre de este mismo año nos estará representando en la ciudad de Puerto Rico, donde se llevará a cabo el concurso Miss Mundo. Eh, ¿Quién será? la verdad elegida que sea la próxima a mis mundo, y que la nuestra, la dominicana, es Franco Macorizana Emi Peña. Así que muy, muy interesante, eh, muy emotivo este acto donde Emi Peña pues entrega de manera simbólica eh, la corona a la gobernadora Xiomara Cortés, al alcalde, Cicuénes de la Rosa y otras autoridades que estuvieron ahí municipales y provinciales de aquí de San Francisco de Macorís así que felicito a Emi Peña una vez más y a todo el equipo que compone de, de asesores de esta joven que nos representará reitero en el próximo eh, concurso de Miss Mundo María Paulino, Miguel Paulino eh, así como otras eh, personas que están a su lado en la parte de asesoría de esta hermosa joven eh, estamos, tenemos acá una invitación que nos hace la Asociación Franco Macorizana de Tiros al Arco. Eh, donde nos invita a la novena Copa Cacao, que se estará llevando a cabo este próximo domingo 19 a las 10.30 de la mañana en el campo de fútbol del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. En este acto, pues, se estarán haciendo eh, reconocimiento especial a Eunice Vargas Yeje, quien es la encargada de medio de este grupo Telenor, así como también al señor Julio Vargas, a reiterar que este noveno torneo que lleva de la Copa Cacao que organiza la Asociación Franco Macorizana de Tiros al Arco, que será este próximo domingo a las 10.30 de la mañana en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte de aquí de San Francisco de Macorís así que Dios mediante, ahí estaremos nosotros pues haciendo acto de presencia pero también, Emanuel y amigos televidentes eh, en el día de hoy eh, se estará ya dándole apertura o inaugura, inauguración formal a lo que es el inicio del de año escolar de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Por ya, qué. verdad, un poco remozada aquí en la calle La Cruz, esquina Papi Rivier donde esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes sí, que antes tienen. Esos, de que, antes de que la cañera arriba que la, tienen la escuela esos, estar. esos dotes, ¿verdad? De, de, de artísticos. exactamente artísticos. Uno en pintura, otros en música, en fin, una serie de, de, de, de actitudes que tiene, que tienen los jovencitos, que tienen, tenemos los seres humanos y que debemos tener un espacio donde cultivar y claro. donde desarrollarlo. Qué bueno que a partir ya de hoy se deja aperturada la clase. De en la Escuela de Bellas Artes de la provincia de Duarte Que reiterar está aquí en la calle La Cruz Esquina Papio Libier Y tendrá bueno. que seguimos esperando a la Plaza de la Cultura Sí, ya eso es un asunto de un proceso, ¿verdad? Mientras eso llega, pues qué bueno pues Ya está remozada, queda, no, queda no le va a caer arriba Puede mandar a sus niños, la arreglaron Le arreglaron el techo, la pintaron Está muy bonita Y pues invitamos a, a que envíen a sus niños A tomar estas clases Si su hijo, usted ve que tiene dotes artísticos En el área de pintura de, de la música, música sobre todo, de todo, de, de, de, de otras áreas. En todas hay, las áreas hay... de la música, el piano, de canta, flauta, usted toca un instrumento correctamente. Pues ese es un espacio y qué bueno que de alguna manera se, se ha intentado remozar este espacio, este local, para que los niños tengan ese espacio donde poder ir a desarrollar. Claro, ¿Quién sus... sabe si de ahí sale el próximo Picasso? Correcto, el próximo o es Gogh, Camilo. ¿verdad? ¿verdad? Sí, porque nos fuimos por el próximo Michelle Camilo. Vamos a traer el aquí? próximo Juan Luis Guerra. Exactamente. Pues, que podemos tener acceso a que cuando surja, desde aquí en el programa. Claro.